El fascículo del curso de legislación laboral y las temáticas, las temáticas que integran ese fascículo que lleva por título Generalidades de la legislación laboral son las siguientes Concepto de trabajo humano, concepto de derecho laboral y clasificación, instrumentos internacionales y legislación interna Principios protectores del trabajo en la legislación colombiana Acoso laboral, sujetos del derecho laboral, clasificación de los trabajadores en Colombia El código sustantivo del trabajo y su aplicación esos son los temas eh, de este primer fascículo. entonces vamos a comenzar por el primero concepto de trabajo humano para lo cual les voy a pedir el favor de que en sus cuadernos anoten eh, una, la definición de lo que ustedes entienden por trabajo entonces una definición de dos o tres renglones escríbanla por favor, háganlo ya y en tres minutos eh, vemos las Vemos las definiciones que han dado. Bien, ya tienen las definiciones. Bien, entonces eh, eh comienzo a escuchar. ¿Qué entiendes por trabajo? Una acción. Acción remunerada. ¿Y tú? ¿Qué entiendes por trabajo? es un tipo, es como una actividad que hacemos y a la vez recibimos un beneficio una actividad que hacemos y recibimos un beneficio, y es por trabajo ¿Es Una persona que da prestaciones de servicios? un educador una persona que hace prestaciones de servicios un educador Una tienes que tener tareas de es dependiendo su importancia y responsabilidad? Asignación de tareas que es remunerada de acuerdo a la importancia de responsabilidad. Es una asignación de funciones que realiza un trabajador o un empleador. O un empleador. Un trabajador o un empleador. Acción mediante la cual es eh, genera un individuo, un individuo que permite realizar una labor específica y especial remunera, remunerada. Remunerada, un individuo. ¿Y tú qué es? Acción que realiza una persona con un salario de el labor oficial que se ve Sí. ¿Quién más quiere dar esa opinión? Un servicio que se presta o un concepto de una remuneración donde se contribuye por un empleado y un empleado. ¿Y donde ganan ambas partes? ¿Donde ganan ambas partes? Hay deberes y derechos de los dos. Sí. ¿Hay derechos o, o de...? Sí. Esta capacidad de ejecución intelectual o física que se dispone o presta a través del servicio compensado? Bien, usted introduce algo interesante, lo, el, el aspecto intelectual, el, el trabajo no solamente es físico. Bueno, el concepto de trabajo, todos ustedes han a, apuntado a señalar eh, elementos propios del, derecho, eh, del concepto del trabajo. Quiero llamar la atención sobre lo siguiente que cuando hablamos de trabajo estamos hablando de algo que es supremamente importante cuando hablamos de trabajo y del trabajo humano en el, en el sentido de, de la ley pues estamos hablando de una de las actividades más importantes que realiza el ser humano sino tal vez sea la actividad más importante que realiza el ser humano primero debemos anotar que el trabajo es algo que solamente puede realizar una persona humana, una persona física recuerden ustedes que en derecho cuando hablamos de persona también nos referimos a las personas jurídicas entonces no es, no es válido decir que el trabajo es el que realiza una persona desde el punto de vista legal debemos distinguir el trabajo es una acción propia del ser humano de las personas naturales las máquinas no pueden trabajar. Los animales no trabajan tampoco. Alguien podría decir, pero ¿cómo que no? Sí, y los perros que tienen para celaduría, por ejemplo, y los caballos que tienen, ¿cierto? por allá en Cartagena se murieron unos caballos de, de este, ahí todo un lío y bueno y, y el, el, el caso de las zorras aquí en Bogotá entonces los animales alguien podría decir también trabajan sí, pero por qué no trabajan los animales cuál es la razón les voy a leer la, la, la introducción de, del fascículo el trabajo es una labor eminentemente humana que no puede ser realizada por otro ser viviente o por una máquina. Es una labor propia de los hombres y de las mujeres, ya que por medio de ella el ser humano transforma conscientemente la naturaleza de acuerdo a sus necesidades y en esa medida se transforma a sí mismo porque se humaniza y se dignifica en el proceso creador. El trabajo posibilita el desarrollo intelectual y creativo del ser humano en todos sus órdenes. Es decir, cuando hablamos del trabajo estamos en una dimensión eminentemente humana, y el trabajo solamente puede ser desarrollado por un ser humano porque mediante el trabajo es una actividad que se hace de manera consciente para transformar el mundo y el ser humano es el único que tiene la conciencia del mundo y mediante el trabajo ha transformado todo lo que está en su entorno ¿qué elemento de los que está aquí en este salón qué cosa no ha sido hecha por medio del trabajo? ¿Sí? ¿qué elemento de los que están acá? los pupitres, la mesa, las paredes todo eso se ha realizado por medio del trabajo la, El hombre Modifica la naturaleza Por medio del trabajo Y el ser humano se transforma a sí mismo Por medio del trabajo Lo que somos nosotros como seres humanos Es producto Del trabajo de nuestros antepasados Entonces el, cuando hablamos del trabajo Estamos hablando de una labor que solamente puede desarrollar El ser humano Por eso cuando se habla de trabajo estamos hablando necesariamente de qué de, del ser humano y por lo tanto de los derechos de ese ser humano el trabajo el trabajo por sí mismo es un derecho humano violarle los derechos a un trabajador por consiguiente es violarle qué violarle un derecho humano Ahora les pido que se hagan la siguiente pregunta. Cuando se viola el derecho al trabajo, ¿qué otro derecho se puede violar? Piensen ustedes. Por ejemplo, cuando un trabajador se despide injustamente, cuando a un trabajador no se le paga a tiempo su salario, cuando a un trabajador eh, eh, no se le pagan eh, las prestaciones sociales. ¿Qué ocurre? Se afectan otras necesidades. Se afectan otras necesidades, necesidad sí. Básica. Necesidades básicas, sí. La dignidad. La dignidad. La dignidad de los trabajadores. ¿Se puede afectar? El, el, el, el derecho al trabajo. es ¿Qué se le puede afectar al trabajador? Su, Cuando se le viola el trabajo, ¿qué su, otro derecho? Su calidad de vida. Su calidad de vida. La vida misma sí. se pone en riesgo. El derecho... ¿A la vivienda se puede afectar? ¿A la educación? Porque es que el trabajo tiene una relación di, eh, directa eh, entre, entre la calidad de vida del trabajador sí eh, con, con el salario que devengue no solamente del trabajador sino de su grupo familiar entonces el trabajo es un derecho humano ¿Qué ha dicho la Corte Constitucional al respecto? Ustedes en, en el fascículo encuentran una una, una sentencia, bueno la corte ha dicho muchas cosas, el, la corte constitucional, la corte suprema de justicia pero la corte constitucional reconoce que el trabajo es un derecho humano el trabajo es un derecho humano por cuanto es una manifestación de la libertad del hombre y por lo tanto en último término tiene su fundamento en la dignidad de la persona humana sentencia T08 de 1992 entonces el, el trabajo es reconocido internacionalmente como un derecho humano ¿sí? internacionalmente nuestra legislación la reconoce nuestras instituciones como un derecho humano y afectarle o violarle los derechos a un trabajador es atentar contra los derechos humanos ¿sí? es algo gravísimo cuando estamos hablando de trabajo estamos hablando de algo que es supremamente importante la organización internacional del trabajo la OIT eh, desarrolló, un de trabajo decente, ¿sí? desarrolló el concepto de trabajo decente desarrolló el concepto de trabajo decente ¿Qué es el trabajo decente? Pues el trabajo decente es entendido por la OIT como aquella actividad productiva que es justamente remunerada y que se ejerce en condiciones de libertad, equidad, seguridad, respeto a la dignidad humana, a la persona, al ser humano. Es decir, hoy en día el mundo apunta a hablar no solamente del trabajo y del derecho al trabajo, sino también del derecho a qué? A tener un trabajo decente. Hoy en día no se habla del simple derecho al trabajo, sino del derecho al trabajo decente. Y esa es la, la discusión mundial eh, en torno al trabajo, cómo lograr un trabajo decente. Bien, entonces es para que ustedes eh, sean conscientes sobre lo que es la dimensión del trabajo, sobre lo que vamos a estudiar en las próximas sesiones, la importancia que tiene eh, precisamente la, la regulación de la legislación laboral en nuestro país.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 Toda persona tiene derecho a un trabajo en, condi en condiciones dignas y justas ¿Qué ven ustedes acerca de esa definición? Que el trabajo es un derecho, ¿cierto? Sí. Pero ¿qué más, ¿cómo más lo concibe la co en la Constitución? Como, como una obligación Es una obligación del Estado Es una obligación del Estado y es una obligación social Es una obligación también de la sociedad Pero también como está en la Constitución También es una obligación de, de la persona ¿Sí? y también como está en el código el artículo 7 del código sustantivo del trabajo dice el trabajo es socialmente obligatorio y hasta el, hasta el siglo XIX eh, y comienzos del siglo XX el no trabajar eh, podía ser considerado un delito una contravención ¿sí? entonces eh, usted va arrestado ¿por qué? por vagabundo, porque no trabaja ¿sí? entonces eso no podía vivir en la indigencia o no podía verse porque porque es, eh, no era solamente mal visto sino que era sancionado el hecho de no trabajar hoy en día pues ya hemos eh, pasado pero en algún momento sí eh, hoy en día hablamos que el trabajo es también eh, socio obligatorio, socialmente obligatorio pero sin esa connotación coercitiva de obligar a alguien también a trabajar ¿sí? eso se ha perdido pero ahí en ese caso digamos, en ya se ve en la desigualdad cuanto a la parte de demanda de... 50, sí. ya no Claro, las relaciones laborales Es que mire, las relaciones laborales como estaban concebidas en el código sustantivo del trabajo Son muy diferentes a las de hoy en día Han ido cambiando El código sustantivo del trabajo en un momento fue pensado para relaciones laborales indefinidas Y el mundo ha, ha ido cambiando a relaciones laborales que son eh, momentáneas, que duran muy poco que son polivalentes, entonces hoy en día las personas se han acostumbrado a contratos laborales de muy poco tiempo, nosotros todos somos hijos de, del neoliberalismo hay que, hay que decirlo la, eh, lo que la, a nuestros padres y a nuestros abuelos eh, ellos tenían una mentalidad muy diferente respecto a lo que, la mentalidad que nosotros tenemos ¿sí? Eh, la, eh, la mentalidad era que usted tenía si usted trabajaba aportaba para ayudarle a los que habían trabajado a su pensión y cuando usted fuera viejo los que eran jóvenes trabajaban para que usted tuviera una, una vida digna y en eso hay un elemento de colaboración entre las personas ¿sí? pero el neoliberalismo introdujo esa idea de que si usted no trabaja y usted no cotiza y usted mismo no se hace la, la, lo de su pensión pues no va a tener el derecho a pensionarse, entonces es otra óptica totalmente diferente que hoy en día a nosotros nos parece de lo más normal pero ustedes ven generaciones atrás, es, es un rompimiento es un choque, entonces nosotros como generación como la, la, las generaciones que vienen del 80 para acá, del 90 para acá pues eh, de, de las décadas, no solamente de los nacidos, sino de esas décadas para acá pues el, el mundo ha, eh, ha cambiado su mentalidad en, en, en torno a las relaciones laborales y entonces estamos cada vez en una cuestión de sálvese quien pueda y entonces se ha perdido mucho de, de ese elemento de colaboración entre las partes sí, y entre los sujetos y entre las partes vamos a, al siguiente tema bueno, el concepto de, de... ¿Qué es el el siguiente tema? Es sobre concepto del derecho laboral y su clasificación. El derecho laboral o derecho de trabajo es una especialidad del derecho que se encarga del estudio y reglamentación del trabajo humano desde la esfera jurídica y regular las relaciones laborales entre el empleador y trabajador o los trabajadores en su conjunto y los conflictos jurídicos laborales que se derivan de dicha relación. Por lo tanto, el derecho laboral tiene como su materia de estudio la regulación jurídica del trabajo libremente realizado por el ser humano, el trabajador, para ser vendido a otra persona natural o jurídica del empleador. Es una disciplina que estudia la regulación del conflicto social. ¿Sí? del conflicto que se da en sociedad no voy a repetir esta idea porque ustedes la han visto en cursos diferentes donde hemos dicho qué es el derecho cuál es la clasificación, la diferencia entre derecho público y derecho privado el derecho laboral que vamos a estudiar acá será de, del ámbito del derecho público o privado privado ¿por qué? porque dos, las dos partes que están en conflicto el trabajador siempre es de derecho privado y el empleador que puede ser una persona natural o jurídica Sí? Ser mm, eh, en, es, en el caso que estamos estudiando aquí siempre va a ser ¿Privado? privado cuando el empleador es el estado es decir una persona de derecho público cuando el empleador es el estado estamos en presencia del derecho administrativo laboral aquí no vamos a estudiar eh, esa parte ¿sí? aquí nos vamos, a, eh, nos vamos a centrar en los conflictos que se suscitan cuando el empleador es un particular más que todo es eso ¿sí? entonces el, el derecho laboral como se concibe y las normas del código sustantivo de trabajo ¿sí? sobre todo en su parte individual están hechas es para el contrato de trabajo cuando el empleador es una persona eh, particular La eh, el contra para el código sustantivo de trabajo cuando se habla de contrato de trabajo está ya en el artículo 22 el artículo 22 dice lo siguiente Contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración. Quien presta el servicio se denomina trabajador, quien lo recibe y remunera empleador y la remuneración, cualquiera que sea de su forma, salario. Es decir para el derecho laboral no se puede hablar de trabajo cuando no estamos en presencia de un contrato de trabajo esa es la, la, la visión que trae el código entonces cuando yo vaya a hablar de trabajo humano ese trabajo que, del que habla el código, que es regulado, que es remunerado debe existir ¿qué? un contrato de trabajo esa relación laboral se da mediante un contrato de trabajo claro, el contrato de trabajo puede ser verbal o, eso le que o, que sea. o escrito, pero que sea contrato de trabajo ¿Sí? debemos quitarnos la idea de la cabeza de que el contrato de trabajo es solamente un contrato escrito o, o los contratos son escritos los contratos también pueden ser celebrados de manera verbal ¿Sí? o cuando se configuren como tal dependiendo de los elementos que hacen parte del contrato de trabajo Sí, pero ahí hay un contrato de trabajo se, se configura, es lo que vamos a estudiar en la próxima sesión lo que se llama el principio del contrato realidad ¿Sí? Pero eso ya lo veremos en la próxima sesión que vamos a estudiar La materia de lo que es propiamente el contrato Entonces, entonces Ese trabajo humano está regulado en el código ¿sí? Y requiere que exista una relación laboral Entre un empleador y un trabajador Y que se pague un salario Y que exista una, una continuada subordinación o dependencia el contrato de prestación de servicios no es contrato de trabajo. El contrato de prestación de servicios es una relación de tipo civil o comercial. No es contrato de trabajo. Otra cuestión es que se utilice el contrato de, el, el contrato de prestación de servicios para encubrir relaciones de carácter laboral para disfrazar las relaciones, ¿sí? Otra cosa es eso. Pero el contrato de prestación de servicios es en su esencia, es un contrato civil o mercantil. Bueno, que eh, usted contrata contrata un abogado para, para que lo divorcie, digamos. Y entonces, bueno, va a contratar el abogado para que lo divorcie en un caso. Tiene que, el, el, el abogado le cobra salario. No, no. usted tiene que pagar el auxilio de transporte no. de prestaciones sociales la prima, la liquidación no, no. se le acabó el caso le la cesantía, los intereses ¿no? ¿no? ¿por qué no? ¿Por qué porque es un contrato de prestación de servicios ahí no existe una relación de tipo laboral ¿sí? ahora, si a un trabajador lo contratan a, para que cumpla una labor determinada en un horario, algo específico con una subordinación pues ahí estamos hablando de una relación no de prestación de servicios, en una relación laboral entonces hay que ser eh, digamos hay que distinguirse ¿sí? la relación laboral eh, está, si se prueba que existen los elementos de una relación laboral obviamente se va a aplicar el contrato de trabajo si no existe, pues verbalmente ¿sí? si no existe de manera escrita Sí, de eso, pues de eso se trata el derecho, ¿cierto? De eso se trata el derecho y la, la actividad. Hablamos de derecho sustantivo del trabajo, que es lo que vamos a estudiar. Y es sustantivo porque está la, part, la, la, la sustancia, la enunciación del derecho, ¿sí? El derecho puede ser visto desde lo sustantivo, desde lo procesal. Lo procesal me dice cómo hago efectivo lo sustantivo. En lo sustantivo está la denunciación de los derechos y en lo procesal está la manera como esos derechos se pueden exigir ante la jurisdicción. Aquí no nos interesan las normas de tipo procesal. Vamos a estudiar solamente normas de carácter sustantivo. Esas normas de carácter sustantivo mayoritariamente se encuentran en el Código Sustantivo del Trabajo y en otras leyes, ¿sí? que complementan a la, al, al código sustantivo del trabajo. El derecho sustantivo del trabajo se divide en dos áreas: el derecho laboral individual y el derecho laboral colectivo. Habíamos dicho anteriormente que el derecho laboral individual se encarga de regular las relaciones laborales y los conflictos que se presentan entre el trabajador considerado como individuo y el empleador en torno al desarrollo de un contrato individual de trabajo, mientras que el derecho colectivo del trabajo se, se encarga de la regulación del conflicto laboral entre los trabajadores considerados como grupo frente al empleador o al emplea a, a, a los empleadores. En el derecho colectivo del trabajo no se no se trata entonces de una reunión de trabajadores simplemente sino de una reunión de trabajadores con un propósito en común, con unos intereses en común. Es el derecho del, sindi, del sindicalismo. El derecho colectivo del trabajo es, es el derecho propiamente del sindicalismo. En el fascículo ustedes ven en la página 14 un mapa o un esquema que muestra la división entre derecho procesal del trabajo, derecho sustantivo del trabajo en su parte individual y colectiva Hablemos de los conflictos del trabajo ¿Qué es un conflicto? ¿Cómo podríamos definir conflicto? Sinónimos, a ver, ayúdenme con palabras Sinónimos de conflicto problema. problema, desacuerdo Otro Violencia, inconformidad diferencia? Diferencias, choques la ¿Cuál? La Inconsistencia sí Todo eso es el conflicto Y el conflicto es natural en la vida del ser humano Y el conflicto es natural en la vida en sociedad El conflicto no desaparece, el conflicto está ahí El derecho reconoce la existencia del conflicto pero parte del reconocimiento de ese conflicto para buscar la manera de regular el conflicto. El derecho laboral se encarga entonces de la regulación del conflicto que se suscita entre dos partes que son antagonistas pero que se necesitan. Dos partes que tienen dos visiones diferentes pero que necesariamente eh, necesitan una de la otra, ¿sí? que son el empleador y el trabajador. Empleador y trabajador entran en el conflicto principalmente en torno al tema del salario. Porque para el empleador y el trabajador el salario son conceptos diferentes. Para el empleador, ¿qué es el salario? ¿Qué es el salario para el empleador? Es, o sea, ¿qué es qué? un gasto o una inversión también para producir más dinero? Pero de todas formas es algo que debe sacar. ¿Es un ¿Cierto? sí. ¿Qué es, el, ¿Qué es el salario para el trabajador? ¿Solamente un ingreso? ¿Solamente un beneficio? ¿Solamente eso? Quítale el salario a un trabajador. ¿Qué es el salario para el trabajador? Es todo. Es todo. ¿Sí? Para el trabajador, para el asalariado el salario es todo. ¿Sí? Entonces son diferentes nociones acerca de, de una misma cosa. ¿Qué es lo que quiere el, el trabajador? ¿Que el salario que Suba, aumente. ¿Qué, ¿Y qué es lo que quisiera el empleador? Que si el salario disminuya o que no, o, o, que, o, o se quede ahí, ¿cierto? Sin, sin subir un buen tiempo. Entonces son nociones totalmente diferentes que tienen uno con el otro. ¿Y cuál es la parte fuerte y dominante en esa relación? ¿El empleador o el trabajador? El empleador. el empleador, claro Es así, si usted no le gusta puede irse Entonces el empleador, el trabajador está, en su orden, está bajo subordinación del empleador Eso implica que el empleador le puede dar órdenes Y eso implica que también le puede aplicar correctivos Las sanciones disciplinarias Que están contempladas en, en el reglamento de trabajo ¿Mm? entonces el, el empleador tiene poder sancionatorio eso implica, eso, eso implica necesariamente a que el trabajador esté en desventaja en la relación laboral ¿sí? de, de entrada entonces lo que hace el, el derecho laboral es reconocer esa existencia del conflicto pero tratar de darle una serie de prerrogativas a los trabajadores para equilibrar la balanza lo que les decía al principio de la, de la sesión ¿y dónde están consagrados esos principios? me voy a detener a hablar sobre esos principios y ese es el, el tercer tema que trata el fascículo o el siguiente tema sobre los instrumentos internacionales y la legislación interna un instrumento internacional son los acuerdos son los documentos, son cierto los convenios internacionales que se han celebrado, que ha celebrado el Estado colombiano y ustedes encuentran ahí una amplia gama, que el trabajo es reconocido eh, como un derecho humano, el derecho al trabajo, por la Asamblea General de las, de las or, Organización de las Naciones Unidas, por la ONU, desde 1948, por otros instrumentos como el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 por el protocolo adicional a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Pero sobre todo, por los convenios que ha suscrito el Estado colombiano con la Organización Internacional del Trabajo, con la OIT. La OIT, que es un órgano de la ONU, fue fundada en 1919 y desde 1919 Colombia es país signatario o hace parte de la ONU. O sea, Colombia está desde el inicio ¿sí? eh, como miembro de la, de la OIT. Y dentro de esos convenios existen una serie muy grande de convenios que ha firmado el país y que ha ratificado pero especialmente, y vamos a, a sacarle un tempito va a ser la idea para leer, son convenios muy cortos, el convenio 87, el convenio 98, que son sobre libertades sindicales, el convenio 29 de 1930, el convenio 105 de 1957, sobre igualdad de trato y oportunidad, el convenio 100 de 1951 y el convenio 111 de 1959, sobre edad mínima y prohibición de las peores formas de trabajo infantil igualmente vamos eh, tenemos programada un espacio para hacer una discusión sobre unos contratos en, especialmente que es, eh, sobre el trabajo infantil vamos a hacer un seminario de participación con el grupo sobre el trabajo infantil y otro sobre los derechos de la trabajadora en estado de embarazo o de gravidez ¿sí? el estado de embarazo de lactancia, perdón de gravidas o de lactancia entonces, ¿qué derechos tienen eh, las trabajadoras? ¿cuál es la regulación que existe en Colombia? ¿cuál es la protección eh, al respecto? Eh, vamos a profundizar en ese aspecto a partir de esos convenios que ha ratificado Colombia se ha, eh, se ha creado, la corte constitucional ha creado un concepto que se llama el de bloque de constitucionalidad el bloque de constitucionalidad sin entrar a profundizar en ese concepto podemos decir que la visión clásica ustedes encuentran en el básico qué es lo que está aquí en la parte de arriba la constitución nacional en las normas aquí siguen las leyes y abajo siguen los decretos Las leyes que las despide, quién? el Congreso, los decretos, el gobierno nacional, la constitución política nacional. ¿Dónde están los tratados internacionales? Bueno, la Corte Constitucional ha sacado la teoría del bloque de constitucionalidad, eh, según el cual la, los, los tratados internacionales se aprueban mediante leyes, pero la Corte Constitucional ha, ha dicho que en materia de derechos humanos aquellos tratados que ya han sido celebrados y ratificados por Colombia hacen parte del bloque de constitucionalidad eh, el concepto es un poco más elaborado un poquito más complejo pero no vamos a entrar aquí en materia porque no nos interesa profundizar sobre eso lo que quiero que entiendan ustedes es que esto es como si estuviera la Constitución más los tratados internacionales en materia de derechos humanos y el, el trabajo es un derecho humano. Es decir, esos acuerdos, esos convenios, están al mismo nivel de la Constitución Política. Por la teoría del bloque de constitucionalidad. ¿Sí? Si un convenio internacional reconoce un derecho a favor de los trabajadores y el Código Sustantivo del Trabajo no lo reconoce, ¿qué prima? El convenio internacional. ¿Sí? Esa es, esa es la idea del de la teoría del bloque de constitucionalidad bueno, por ejemplo en, en, en materia de la edad mínima para trabajar internacionalmente lo, el trabajador eh, tenía que tener por lo menos 15 años de edad cumplidos es decir, no puede haber trabajo infantil sino trabajo adolescente con una jornada especial con una serie de, de actividades especiales pero el código de nuestro código en el artículo 30 o 30 creo que era el 30 nuestro código en el artículo 30 establecía decía lo siguiente en el segundo inciso prohíbase el trabajo de los menores de 14 años de ahí de entrada ya está violando el, el convenio internacional y es obligación de los padres disponer que acudan a los centros de enseñanza excepcionalmente y en atención a circunstancias especiales calificadas por el defensor de familia los mayores de 12 años podrán ser autorizados para trabajar por las autoridades señaladas en este artículo con las limitaciones previstas en el presente código entonces la pregunta es ¿de, ¿desde qué edad se podía trabajar en Colombia? desde los 12, ¿Desde los 12? Desde los 12. porque si no puede... Eh, no puede haber trabajo de menores de 14 pero excepcionalmente bajo esto entonces desde los 12 años había trabajo infantil eso ya quedó abolido ¿sí? con el código de la infancia y la adolescencia se adoptó los convenios internacionales que eh, hablaban de los 15 años como edad mínima pero es para que ustedes vean ese y bueno internacionalmente en esos convenios en esos instrumentos internacionales hay una serie de principios o de derechos que están garantizados allí y que la constitución política y el código sustantivo ha recogido ¿Sí? entonces les voy a mencionar solamente algunos eh, de la constitución política como les decía, el artículo 25 que reconoce el derecho como el derecho a trabajar que el trabajo es un derecho y una obligación social ¿sí? el artículo 26 que afirma que toda persona es libre de escoger profesión u oficio sí, el derecho a tener profesión u oficio el artículo 39 que habla sobre el derecho a la seguridad social el cual fue modificado en extenso se varió totalmente el cuerpo del artículo 39 vamos a abrir también un espacio en la, en la octava sesión para hablar sobre las modificaciones que se le hizo, eh, que le hizo el, el constituyente el, el constituyente no sino el, el legislador al artículo 39 de la constitución política sobre seguridad social <coughs> perdón el, ese es el 48 el 39 habla sobre el derecho de la asociación y el 48 sobre el derecho a la seguridad social sobre el derecho de asociación el 38 sobre el derecho de asociación en general y el 39 sobre el derecho de asociación sindical el artículo 39 de la constitución política es la columna vertebral del derecho de asociación sindical en Colombia es la columna vertebral, ahí están los elementos eh, eh, básicos del derecho de asociación sindical Sí, el 39 el artículo 53 de la Constitución, que ese sí lo vamos a desmenuzar ahorita, habla sobre los principios mínimos fundamentales del trabajo. Tal vez sea el artículo más importante de la Constitución Política referente a los derechos de los trabajadores. El 53. Entonces ahorita lo vamos a desmenuzar. Lo vamos a analizar, es decir, parte por parte lo vamos a ir sacando el derecho a la capacitación laboral, que es el artículo 54 el derecho a la negociación colectiva y la conciliación de los conflictos laborales el derecho a la huelga, artículo 56 y la protección de los trabajadores agrarios, artículo 64 que reconoce la constitución política ahora bien, artículo 53 de la constitución política ese es el artículo fundamental ¿Sí? Este es el artículo fundamental, diría yo Del Del derecho laboral en Colombia ¿Sí? 53 Artículo 53 De la, de la Constitución Política Les voy a pedir que me ayude a alguien a leerlo Mientras que descanse un momento la voz Gracias Artículo 53 El Congreso expedirá el Estatuto de trabajo la ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: igualdad de oportunidades para los trabajadores, remuneración mínima, vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo, estabilidad en el empleo y renunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales, facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles, situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho. Primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales. Garantía de la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario. Protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. El Estado garantiza el derecho de pago oportuno y reajuste periódico a las pensiones legales los convenios internacionales de trabajo debidamente ratificados hacen parte de la legislación interna la ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores bien, gracias sí, ese es el artículo 53 ¿sí? de la constitución política vamos a hacer lo siguiente eh, les voy a dar acá a, eh, ustedes se reúnen en grupos de tres personas y les voy a dar un, uno de esos principios mínimos fundamentales del trabajo ¿sí? quiero llamar la atención que aquí en el artículo 53 están los principios mínimos fundamentales o sea, ahí hay tres palabras de gran peso principios mínimos y fundamentales O sea, el, el, el constituyente no colocó por nada esas tres palabras ¿sí? está diciendo, ojo, aquí va algo muy importante son los principios no mínimos fundamentales del trabajo claro, el artículo 53 le mandaba que al Congreso expedir el Estatuto del Trabajo la Constitución es de 1991 estamos en el año 2014 ¿Cuántos años han pasado desde que se despidió la Constitución? 23 años ¿Existe el Estatuto de Trabajo? ¿Por qué? Al Congreso no le interesa legislar sobre la materia No le interesa legislar sobre los derechos de los trabajadores Han pasado 23 años desde que se despide la Constitución Política de Colombia y el artículo dice el Congreso expedirá el Estatuto del Trabajo la ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales bueno al principio entonces se decía varios sectores dijeron pues ese artículo 53 no aplica porque se requiere del Estatuto del Trabajo como el Congreso no ha expedido el Estatuto de Trabajo, pues esos principios no aplican Sin embargo, la Corte Constitucional ha sido muy clara en afirmar que esos principios son totalmente vigentes Y se pueden exigir por medio de tutela Y hoy en la práctica, esos principios sí Además que en el mismo Código Sustantivo del Trabajo, está la mayoría de esos principios están recogidos en diferentes normas ¿sí? Entonces en la ley también están pero entonces lo que se pretendió en algún momento fue tratar de desconocer la existencia de esos principios mínimos fundamentales del trabajo bajo la idea de que no se había despedido el Estatuto de Trabajo. Y la verdad, no hay una intención de... ¿De sí? O sea, es un tema que aquí poco importa. Y que viene siendo el régimen laboral colombiano como la parte procedimental. Es el compendio de todas las normas de carácter laboral que existen el código sustantivo del trabajo el código pro de procesal del trabajo y de la seguridad social eh, las leyes en materia laboral como la, y de seguridad social como la ley 100 como, como la ley 789 ¿sí? Todas de, como la ley 1010 de 2006, la de acoso laboral todo ese conjunto de leyes ¿sí? eso es lo que podemos pero lo que es propiamente el estatuto del trabajo no existe ¿Sí? no se ha querido despedir. Entonces eh, vamos a hacer lo siguiente, Yo eh, se reúnen así como están ¿sí? en grupos de, de tres personas y a cada, a cada grupo le doy un tema, un principio para que lo discutan y el, el grupo hace una pequeña exposición, pueden, eh, en esta ocasión pueden consultar internet lo que quieran ahí ¿Sí? Si lo pueden hacer o si no lo discuten y sacan, ¿qué entenderían ustedes acerca de ese principio? Bien, entonces comenzamos eh, aquí. ¿Cómo van? trabajan los dos? Entonces, igualdad de oportunidades para los trabajadores, los dos. Eh, los tres, trabajen remuneración mínima, vital y móvil. Remuneración mínima, vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad del trabajo. Bueno, por favor ya terminamos. Eh, vamos a comenzar con el ejercicio. Entonces, eh, terminemos, terminemos. Yo les ayudo a complementar. La idea es que el grupo me haga una pequeña exposición para lo cual eh, pasan aquí al frente, ¿sí? Pasan al frente y, y entonces hacen una pequeña exposición del, del tema que les, que les correspondió. Bueno. Entonces, estamos eh, analizando el artículo 53 de la, de, de la Constitución Política que habla sobre los principios mínimos fundamentales del trabajo. Vamos al primer principio: Igualdad de oportunidades para los trabajadores. ¿A quién le correspondió? Al primero. Entonces, primer principio: Igualdad de oportunidades para los trabajadores. Esta, eh, esta existen desigualdades eh, en las oportunidades de los trabajadores cuando hay desigualdad en cuanto a los aspectos físicos, como el color, la raza, el sexo, la edad o la religión, eh, dejando lado las capacidades que tengan los seres humanos para determinar una labor. El fundamento eh, como sustancial de este principio es que eh, rechaza tajantemente la discriminación. Todos tenemos derecho a la, a la oportunidad laboral independientemente de nuestra religión, a la etnia, al sexo, a nuestras costumbres. Todos tenemos derecho a esa oportunidad, acceder a un trabajo, a que no haya restricciones, en el caso de las mujeres hay muchos aquí en Colombia y en muchos países eh, desarrollados, que las mujeres van en desventaja económica a nivel salarial con respecto a las labores que realizan eh, sus colegas de sexo masculino entonces lo que busca principalmente este, este principio es erradicar tanto y tajantemente la discriminación laboral bien, muchas gracias sí, de eso, de eso se trata el principio de igualdad va en contra de la discriminación laboral y no puede haber igualdad de oportunidades para los trabajadores si a usted lo discriminan por su edad por su condición social por su condición racial por su procedencia geográfica por su condición étnica, por su estrato social, etcétera. Y existen todas esas clases de, de discriminaciones. Discriminación en razón a la minusvalía, por ejemplo. ¿Sí? Bien, vamos con el, el principio 2 el principio eh, dice que la remuneración mínima vital móvil proporcionará la calidad del trabajo entonces encontramos que todo trabajador debe satisfacer sus necesidades básicas eh, él y su familia eh, básicamente pues eh, manifiesta que el, el salario remunerado Debe cubrir sus necesidades básicas eh, en las condiciones dignas y razonables De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo eh, Y obviamente generar una calidad de vida eh, que necesite Bien, gracias Y si ustedes se dan cuenta, eh, el artículo dice remuneración mínima Es una palabra mínima vital y móvil son tres palabras que están ahí a ver guardamos silencio el resto ya terminamos la actividad terminamos totalmente la actividad los que ¿Sí? porque si no, no no podemos concentrarnos. qué es lo que quiere decir que la remuneración sea mínima qué quiere decir que la remuneración sea mínima ¿Qué? De las necesidades básicas de la familia y del trabajo Sí, aquí en Colombia hemos entendido mal el principio. El salario mínimo ha sido mal entendido. No se trata de lo menos que yo le puedo, de lo mínimo que le voy a pagar al trabajador, de lo más poquito, no. El salario mínimo es una conquista de los trabajadores, es una conquista de los trabajadores a nivel mundial. Y el salario mínimo implica, es lo mínimo, sí, pero para subsistir el trabajador y su familia en condiciones de dignidad. Eso es una cuestión totalmente diferente a la manera como hemos entendido el salario mínimo, sí. Entonces, aquí el salario mínimo se volvió una negociación entre los trabajadores mediante los sindicatos y los empleadores, los gremios a final de año y que si no hay un acuerdo en esas negociaciones pues el gobierno sale y lo fija por salario sí, por decreto, lo no, termina fijando el salario por decreto entonces ahí no ahí hay una desnaturalización completa de, de lo que es el salario mínimo y, el, y la corte constitucional habla del salario mínimo vital ¿Sí? es vital hace hincapié necesariamente en que es para la subsistencia del trabajador y de su familia establece la corte constitucional que si luego de dos meses un trabajador no ha recibido su salario y ese trabajador devenga por lo menos un salario mínimo si devenga más no, si, si devenga el salario mínimo y han pasado dos meses y no tiene otra fuente de ingresos el trabajador puede interponer acción de tutela para el pago del salario no de las prestaciones sociales ni de indemnizaciones solamente del pago del salario, sí, después de dos meses y, la, y que sea móvil, ¿qué quiere decir que el salario sea móvil? que se vaya ajustando la medida que vaya a el tiempo ¿qué pasa si a un trabajador le pagan un millón de pesos desde hace 10 años? Ya no, le para... no, ese millón de pesos que le pagan hoy Al que le, hace, al que le pagan hace 10 años no es igual El salario mínimo sube todos los años Tiene un incremento, que es fijado Los trabajadores del sector público oficial tienen un incremento que es anual También, ¿qué pasa los trabajadores del sector privado cuando devengan más del salario mínimo? No hacer no incremento no de... Eh, no es tan el empleador no está obligado a hacer el incremento pero eso va en contraversión a este principio ¿no? sí, pero eso va exactamente va en contraversión del principio y entonces hace unos años eh, una demanda ante la Corte Constitucional sobre ese aspecto la Corte Constitucional dijo yo no puedo entrar a dictar sentencia al respecto porque estaría invadiendo la órbita del legislador, que es al que le corresponde hacer una ley. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Exigir, y, lo, y eso es, está hoy en día, la jurisprudencia está, uno lo puede exigir de, por la vía constitucional, el trabajador lo puede exigir, no que se haga el incremento salarial, sino que se haga... La, eh, la, el procedimiento de reajuste salarial de acuerdo al IPC del año inmediatamente anterior. es lo mínimo que se debe hacer. Sí, o sea, no se trata, dice la Corte Constitucional, no se trata aquí de que de un incremento salarial, sino de una corrección monetaria. Sí, la corrección monetaria hacer la corrección monetaria. Porque o si no, se da un, enrique, un enriquecimiento sin justa causa Porque el empleador sigue pagando la misma cantidad nominal de trabajo Y cada vez vale menos Y el trabajador sigue vendiendo su fuerza de trabajo Pero recibe un salario menor Entonces hay un enriquecimiento sin justa causa O sea, que eso no es una sí, Eso sí lo puede hacer, sí En el fascículo número 2 de, del curso de legislación laboral en el fascículo número 2 de ustedes se encuentran referenciada la sentencia en cuanto a las, al aspecto de, de la movilidad del salario. ¿sí? Una sentencia de la Corte Constitucional. Bien, tercer principio. Siguiente. ¿Quién bueno, el siguiente principio es la estabilidad en el empleo. Este es un derecho eh, que tiene un trabajador de conservar su puesto siempre y siempre cuando cumpla con las normas eh, que tiene la empresa y esto le da la seguridad de que no va a perder su, su empleo. Eh, esto también le da eh, un sentimiento como de colaboración o de pertenencia con la empresa. Eh, la estabilidad laboral por el lado del, del trabajador eh, garantiza sus su ingreso para mantener su núcleo familiar y por el lado del empleador eh, pues le garantiza mucho más productividad al, tener, al contar con personas con mayor experticia ¿sí? eh, y, eso, y estas dos cosas se traducen en en una mejor condición social y económica a las También habla sobre el, el respeto a las condiciones de empleabilidad, de empleabilidad que hace énfasis al tema de las condiciones laborales del, del, del empleado que es garantizar su trabajo, que, que el trabajo lo haga, que lo realice bajo las condiciones eh, idóneas para, para ejercerlo. Bien, gracias. Ese es el principio de estabilidad laboral que está consagrado en la Constitución sí. Política. Ahora, cuando estamos, en la, en la, la, la propia relación laboral debe ser estable y el derecho laboral, se basa sobre el principio de estabilidad laboral históricamente, pero ese principio de estabilidad laboral en el mundo actual está en crisis, ¿sí? Entonces, ¿cómo puede haber estabilidad laboral cuando los contratos se hacen anualmente? A un término fijo, ¿sí? O, o cada tres meses, o el contrato de obra o labor. La Corte Constitucional ha dicho que sí hay estabilidad laboral ahí, en ese tipo de contratos. Y la estabilidad laboral está en la protección de la que goza el trabajador si es despedido sin justa causa en alguno de sus contratos. ¿Sí? En el, por ejemplo, en el contrato de eh, un contrato a término fijo y el trabajador es despedido sin justa causa pues el, el empleador está obligado a pagarle una indemnización los sueldos que, que son los salarios eh, restantes hasta que se acabe la terminación hasta que termine el contrato de trabajo sin, eh, sin que sea menos de 15 días pero la ¿sí? Por lo menos, es muy conveniente en el manejo en principio porque pues finalmente estabilidad no hay sí eh, las, las sentencias que emite la Corte constitucional eh, y, los y, y las altas cortes eh, no son solamente no se mueven solamente de cuestiones eminentemente jurídicas como deberían ser sino hay toda una serie de, de, de intereses Yo no contrapuestos a organismos internacionales para tratar de sobrellevar una una sentencia de esas o tratar de apelar una sentencia a la Corte Constitucional pues están, claro, están los organismos internacionales eh, cuando se ha agotado la jurisdicción interna, sí, y sobre todo en materia de derechos humanos, sí. en dado caso cuando hay un despido sin justa causa, indemnizan al al individuo, le pagan los los salarios que deja de de También, también puede ser eh, lo pueden volver a, a reintegrar. Yo sé que eso es en la parte pública, o sea, en el Estado, yo sé que eso pasa, pero no en el privado. Sí, está? claro, eso, eso lo vamos a ver más adelante, claro. Eh, el trabajador puede solicitar el pago de la, de la indemnización por despido sin justa causa o puede solicitar el reintegro al, al trabajo, ¿sí? Sí, en, eh, eh, con el pago de los salarios debidos. Habría que ver qué es lo que le conviene más y qué es lo que quiere el trabajador y habría que ver el caso concreto, ¿sí? de acuerdo al tipo de contrato bien, eh, siguiente principio por favor ¿cuál es el principio de irrenunciabilidad de los principios mínimos pues, laborales? es un derecho bajo normas pues, de orden público lo cual implica los mínimos derechos y garantías que debe tener el trabajador como por ejemplo ah, en este caso lo que ya mencionaban nuestros compañeros el mínimo vital eh, que se dice de una porción de ingresos indispensables para tener las necesidades básicas de una persona y de su núcleo familiar para tener una subsistencia digna ¿qué quiere decir que haya irrenunciabilidad? que es que es lo mínimo a lo que yo tengo derecho y pues no, que la persona no independientemente de que firme un documento o que a, a la vista a la luz de, de, del derecho o de la legalidad o un la renunciando firme un por renunciando eso es eh, por principio no, no, no, no, no, no, no, no, no, de no, no, no, no, no, no, no, y dentro de, ese, dentro de esa fuerte influencia del paternalismo se ha tratado al trabajador como un menor de edad ello implica que si sí, el, trabajador, el trabajador parte eh, el derecho laboral en su versión clásica de que no puede tomar ciertas decisiones porque está en, en desventaja y entre esas el trabajador no puede renunciar así quiera, no puede renunciar a los beneficios mínimos establecidos en la ley, en el contrato de trabajo, en la convención colectiva así el trabajador quiera, no puede y esa renuncia no tiene ningún efecto si lo llega a hacer ¿cómo podría renunciar, por ejemplo, mediante un... Un, un acuerdo, ¿cierto? Una transacción Es que, es que ahí es donde digo yo La figura el modelo de, de la, de, del acuerdo de transacción Donde yo renuncio ¿Tiene vigencia si yo hago un acuerdo de transacción con la empresa? ¿Por qué? Sí, ya, ya profundizamos en eso Creo que es el, el siguiente principio Bien, gracias ¿Cuál es el, el que sigue? El de la situación Ah, de duda no Bueno, pero ya vamos para allá y eh, cuando lleguemos entonces listo, eh, entonces pasen por favor bueno, volvamos ¿Cómo es el, el principio, por favor? El principio de la situación favorable del trabajador en caso de duda de la aplicación de las fuentes formales del derecho. Es donde se protegen los derechos del trabajador en, en casos de conflicto, donde siempre se va a favorecer los derechos primordiales del, del trabajador. Claro que el que seguía después de irrenunciabilidad, era facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles. Sí, pero bueno, ustedes siguen entonces situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho ese, eh, ese es el famoso principio que. ese es el que digamos se le busca proteger los derechos siempre al trabajador y que predomine siempre a favor del de trabajador. es el llamado principio del indubio prooperario pro el principio del indubio prooperario ¿qué más investigaron? es ese principio es muy importante ¿en qué consiste? cuando hay vacío jurídico también se aplica el beneficio del trabajador sí. ¿quién lo aplica? el, el juez el, el juez, en el momento de fallar si, si hay dos digamos el empleador manifiesta que ese trabajador no fue trabajador porque lo que sucedió fue que se celebró un contrato de prestación de servicios y ahí no existe una relación laboral y muestra el contrato, por ejemplo o bueno, afirma eso y el, emplea, el, el trabajador dice que existió una relación laboral porque se dieron los elementos del artículo 23 del código sustantivo del trabajo una prestación personal del servicio una continuada subordinación o dependencia continuada y un salario bueno, ¿qué sucede si, si, el, si ninguna de las dos partes puede probar suficientemente? Pues va a predominar más o sea, el trabajador? Entonces, el juez debe fallar siempre a favor del trabajador en caso de duda, en la aplicación de las fuentes formales del derecho. ¿Cuál es, cuál es la fuente formal del derecho? Pues la ley, en la aplicación de la ley. En eso consiste ese principio... Y se llama el principio del indubio prooperario operario. es cuando le salga en el parcial Que el, el, el indubio prooperario Entonces no, no quedan ustedes ¿Sí? ¿Pregunté parcial? Operario Bueno, operario? Eh, y el de facultades Para transigir y conciliar ¿Quién lo tiene? ¿Nadie? Entonces me lo salté Bueno, ese principio está establecido así en la constitución política facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles y en el código sustantivo del trabajo, en el artículo 15 del código sustantivo del trabajo dice lo siguiente es válida la transacción en asuntos del trabajo Salvo cuando se trate de derechos inciertos e indiscutibles. Entonces aquí lo que hay que ver es, primero hay que aclarar qué es la conciliación, qué es la transacción, qué son derechos ciertos y qué son derechos in, eh, indiscutibles. ¿Cierto? Derechos ciertos e indiscutibles. Bueno, o una, una sola categoría. Entonces, la conciliación y la transacción son formas de poner fin a un conflicto sin intervención del juez. En la transacción se pone fin al conflicto, en este caso la transacción laboral entre el empleador y el trabajador, ponen fin al conflicto entre ellos mismos, las dos partes directamente, mediante un documento que suscriben y llegan a una serie de acuerdos. ¿sí? Y la conciliación es el acuerdo al que llegan las dos partes empleador y trabajador en este caso con la ayuda de un facilitador o la ayuda de un conciliador para llegar a ese acuerdo no es que el conciliador tome la decisión, no, el conciliador no toma la decisión el conciliador ayuda a las partes a que tomen la decisión, esa es la idea de la conciliación en materia laboral pues en materia laboral existe la conciliación en derecho Laboral que, eh, que está establecida eh, desde de, de, de, de, eh, que es potestativa solamente de los inspectores del trabajo, de las inspecciones del trabajo. Cuando no hay inspecciones del trabajo, entonces de las personerías municipales o del alcalde municipal, en caso de que no haya inspector de trabajo o del, o del juez civil, ¿sí? Entonces en, en este caso, eh, pero la regla general es que la conciliación es potestativa del inspector de trabajo y en ese momento no actúa como inspector del trabajo, no, como sí. sino como conciliador. Entonces ayuda a las partes a llegar a un acuerdo. Entonces tanto la conciliación como la transacción son válidas, pero con esta excepción o con esta con este aspecto de que sea sobre derechos inciertos y discutibles. Un derecho incierto, ¿qué es un derecho incierto? ¿Es un derecho qué? Okay? Una incapacidad laboral Bueno, una incapacidad laboral es un derecho incierto A ver Pérdida de la capacidad laboral Como yo he estado en procesos de, de terminaciones por acuerdo de transacción sí. Donde a la persona se, se examina el caso y se dice eh, bueno, su incapacidad laboral cuesta tanto reconocida por la ARL entonces eh, para terminar su contrato le vamos a pagar tanto y le vamos a reconocer la seguridad social como dice el artículo 22 eh, le pagamos seis meses de seguridad social y todo lo demás pero si yo después de que hago ese acuerdo de transacción me doy cuenta que finalmente eh, mi estado de salud sigue en perjuicio yo puedo contrarrestar o eh, ir y decir, eso me favoreció es que ahí es donde vamos a ver que es un derecho cierto y que es un derecho incierto el derecho cierto es el que ha sido probado, el que no hay ninguna duda al respecto el que no está siendo discutido ¿es cierto que usted firmó un contrato de trabajo? sí ¿es cierto que le pagaban por este contrato de trabajo un millón de pesos? sí ¿es cierto que trabajó tres meses? sí ¿es cierto que no le pagaron ninguno de esos tres meses? sí Puede conciliar el salario, es decir, ¿cuánto le deben pagar de, de solo salario? ¿Tres meses a millón de pesos? Tres millones. Puede esa persona decir, eh, no, la mitad del salario, conciliemos y me paga no los tres millones, sino dos millones y le regalo el otro millón. ¿Puede hacerlo el trabajador? No, no lo puede hacer. Porque es un hecho que es un hecho cierto que trabajo está aprobado, sobre eso no hay discusión ¿sí? ahora, cuando entramos a la discusión eh, se firmó, eh, el contrato de trabajo fue verbal no se estableció eh, exactamente cuánto era el salario el empleador dice, eso fue el mínimo y el, y el otro dice, no, usted me dijo que me daba un millón de pesos entonces ¿quién tiene la razón el que era el mínimo o el millón ¿Cómo hacemos para ese es un derecho incierto porque no está aprobado exactamente el millón de pesos ahora lo aplicamos lo mismo a la seguridad social ¿sí? cuando el derecho no está aprobado cuando no existe la prueba ¿sí? concreta cuando está en la simple negociación de ese derecho ¿sí? pues entonces sobre eso puede haber discusión Sí, y puede haber una transacción o puede haber una conciliación y si no hay un acuerdo ni conciliación ni transacción entonces se va a una demanda pero cuando el hecho es ya aceptado, conocido sí, se sabe que usted trabajó durante este tiempo se sabe que hay un, eh, una certificación de que usted perdió el 60% de su capacidad laboral se puede hacer un acuerdo sobre, sobre, sobre los beneficios de ese trabajador ¿no? no se puede, se puede hacer un acuerdo sobre el pago de las prestaciones sociales cuando está establecido que no se le pagaron salarios durante este tiempo ni prestaciones sociales, no se puede hacer ese acuerdo entonces sobre lo que se puede hacer acuerdo es sobre lo que es incierto sobre lo que es discutible si ese acuerdo lo hacen entre las dos partes se llama transacción si lo hacen mediante un conciliador en una inspección del trabajo se llama conciliación Ahora bien, tanto la transacción como la conciliación Tiene efectos de cosa juzgada Cuando hablamos de cosa juzgada es que se marchita El conflicto desaparece Ya no se puede volver sobre el tema Ese trabajador va y presenta la demanda No, a mí me liquidaron mal Yo en realidad perdí más capacidad laboral Y lo que el juez le va a decir es Eso era un hecho discutido Usted llegó a una transacción Y por lo tanto yo ya no puedo entrar a pronunciarme ni a conocer del caso Porque ya existe una transacción Sobre un hecho que era discutido Entonces en ese, en ese, desde ese punto de vista Es que se puede conciliar y transigir ¿Sí? Y si no, no Pero estamos hablando sobre el derecho Sobre los derechos que son inciertos ah, okay. Ahora, si el trabajador concilia O transige sobre algo que es un derecho que eh, no está en discusión, que es un derecho cierto El trabajador puede, por ejemplo, conciliar sus salarios, el pago de sus salarios Pero no puede conciliar que se le pague menos Lo que puede conciliar es que se le pague de determinada manera, por ejemplo ¿Sí? En determinados tiempos Eso sí podría conciliar el trabajador Pero el valor que es Pero sí, pero no podría conciliar que... El, el, el, el, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que de entrada, el firmar un acuerdo de esos, en la práctica, firmar un acuerdo de esos, pues le va a ser muy difícil al trabajador que después vaya a demandar. Porque inmediatamente el empleador lo que va a hacer es defenderse argumentando que ya hay una transacción o una conciliación. Y el juez entonces puede entrar a estudiar de primerazo para ver si hay o no hay. Si el juez dice, no, aquí ya hubo una transacción sobre ese aspecto, pues... Le cerró la puerta inmediatamente y ya se acabó, ¿sí? una decepción. ¿sí? Entonces le queda más difícil al trabajador así se reconozca esas condiciones porque tendría que él demostrar que concilió sobre algo que no podía conciliar y eso es muy difícil. ¿sí? En la práctica se vuelve difícil. Es ese aspecto. El siguiente grupo, por favor bueno en principio es primacía de la realidad primacía primacía primacía de la realidad sobre, lo, sobre los formal, sobre las formalidades por los sujetos de la establecidas por los sujetos laborales. de las relaciones laborales entonces nosotros pues eh, es quien prima en la relación del empleado y el empleado ¿sí? no y el reconocimiento a la desigualdad entre el empleador y el empleado. Este artículo hace referencia en que se debe garantizar los derechos del trabajador y que estos no pueden ser desmejorados ni, ni afectar pues la calidad laboral y calidad de vida del trabajador. También habla que cuando se celebra o cuando hay un contrato por prestación de servicios el trabajador puede demuestra, si demuestra que que hay su digamos que puede como actuar en pocas palabras es lo que es sobres bien gracias bueno este es un principio muy importante qué quiere decir que haya primacía qué es primacía que es ¿Qué prima que está por encima quién primacía de de qué qué dice qué dice ahí de la realidad sobre las formalidades sobre las formalidades Establecidas por los sujetos de las relaciones laborales El derecho en su conjunto es eminentemente formalista El derecho civil, el derecho de familia, el derecho comercial incluso Son derechos formalistas Les voy a poner dos ejemplos Este, El, el señor evidentemente es el papá del niño De un niño que no lo reconoció tiene la misma cara de él tiene la, pero no, no lo ha reconocido como hijo le hacen una prueba de ADN y arroja que es el 99.9% el padre genéticamente pero nunca lo reconoció pregunta, ¿es el papá ante la ley? Sí. No, no, no, no es el padre ¿por qué? porque no lo reconoce porque no existe un documento especial que se llama registro civil de nacimiento donde él lo reconozca como hijo. Pero si se le pueden reclamar los derechos, claro. Pero entonces, ¿qué, ¿qué tienen que hacer? Demandarlo un proceso de filiación de paternidad para que lo declaren que es. ¿Sí? El padre. Sí. Si él no lo quiere hacer, entonces lo tienen que demandar y demostrar eso dentro de un proceso y a llegar a la prueba del ADN y a hacerse todo eso. Y si no. ¿Qué prima ahí? ¿Prima la realidad? ¿Hay prima la realidad o prima la formalidad? La forma La formalidad, si no está el, el registro Pero civil, no es... no. O sea que es obligación que no aparezca en el registro civil sí. Si es el padre, sí, claro Como padre Y si no hay que demandarlo y obligarlo sí, Y no es que yo le voy a colocar una demanda de alimentos Y ni siquiera no existe... Ni siquiera está identificado como... Lo primero que le van a decir en la fiscalía Registro civil de nacimiento del niño Para probar que ese señor es el papá eso, hay es lo que es lo que prima Prima es la forma Por eso les digo, el derecho civil El derecho de familia Otro caso eh, El derecho civil y el derecho de familia Son formalistas Otro caso Compró una casa Le dieron las llaves de la casa Pagó el dinero por la casa Hizo, hizo una, una promesa de compraventa No hay escrituras es que nosotros no, eh, somos viejos amigos, eh, venga la plata, tome las llaves y después el señor al día siguiente se muere el vendedor. ¿El comprador es dueño de la casa? No, no. compró una promesa, compró promesas de, de ser dueño. Así esté viviendo ahí, esté ocupándola, le hayan dado la, el dinero, haya pagado. ¿Por qué? Pues no existe una formalidad, no existe esa escritura pública, no, no existe una escritura pública, no fue registrado, ¿no? entonces qué es lo que prima ahí? La formalidad. Pues es una promesa de celebrar un negocio, pero no es, no está transmitiendo el derecho. Sí. No está transmitiendo el derecho. Se estaba obligando a transmitirle en, en un futuro el derecho. Sí. Pero bueno, no nos salgamos del tema. Lo no, no. que quiero es que ustedes vean que el derecho laboral tiene una lógica totalmente diferente al resto del derecho. Porque la lógica del derecho laboral es que prima? Eh, prima la realidad, la realidad o sea, la sobre la formalidad. Ah, okay. No, es que yo celebré un contrato, eh, el señor eh, que está acá dice que yo soy el empleador, pero yo no soy el empleador porque aquí hay un contrato de prestación de servicios y este es un contrato de prestación de servicios donde se establece que no hay relación laboral en la cláusula segunda, que ahí es una relación de tipo civil, que no había subordinación, por lo tanto yo no estoy obligado a pagarle las prestaciones sociales. Si sí le demuestra eso. ¿Es esta es la firma del señor. Esta es su firma, señor trabajador. Sí. Es mi firma. ¿No lo llevamos donde notario se autenticó? Sí. ¿No se autenticó con cinco testigos? Sí. Ante notario. Bueno, entonces está más que probado que usted no es el. Usted nunca fue trabajador mío, sino prestó simplemente sus servicios como independiente. Ahora, ¿qué dice el artículo 23? del Código Sustantivo del Trabajo, que es, es, uno de, es, es uno de los artículos fundamentales para tener eh, presente lo, eh, la relación laboral y sus elementos. Dice así, para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos. A, la actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo. B, la continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador que faculta a éste para exigir el cumplimiento de órdenes en cualquier momento en cuanto al modo, tiempo, cantidad de trabajo e imponerle reglamentos la cual debe mantenerse en todo el tiempo de duración del contrato todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen al país y c sí, un salario como retribución del servicio, es decir, prestación personal del servicio, continuada subordinación y salario. Y después agrega en el numeral 2 esa misma norma. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen. Deben estar los tres. Sí, deben estar los tres. Deben estar los tres elementos de la relación laboral ahí. Si están los tres elementos, se aplica lo que se llama el contrato realidad. Quiere decir eso que en materia laboral, si el trabajador demuestra... Que estuvieron esos tres elementos Pues se aplica la, El contrato realidad La relación laboral sí, Con los medios de prueba Testigos, documentos eh, Todos los medios de prueba Si se puede un, eh, eh, Sí, documentos Eh no sé si qué qué registros, registros de horarios, todas esas cosas, todos y todo, exactamente, con todos los medios probatorios que se puedan llegar, ahí se prueba que existió subordinación. Eso digamos, que se puede pelear para que me pasen el prestador de servicios a un contrato laboral para que Parece me paguen. Pues sí, eh, pague se puede. Teóricamente sí, se puede hacer en la relación laboral, claro que sí se puede hacer. En la práctica ocurre que casi siempre es el, el trabajador que demanda cuando se acaba la relación laboral y no cuando están trabajando, pero teóricamente se puede eh, hacer, claro. La, listo, muy amable. Siguiente grupo. ¿Qué tema les corresponde a ustedes? El principio de la garantía de la seguridad social. Sí. Bueno, atención por favor el resto. Bueno, el, el, el principio de la garantía de la seguridad social es que el Estado tiene derecho a promover y fomentar el acceso a la prestación de servicios sociales de todo colombiano. Que un trabajador tiene derecho a proveer a sus familiares de salud a través de su trabajo. Eh, también hace referencia a la integridad propia en el trabajo a su bienestar social y su bienestar eh, de seguridad sin importar los recursos con los que cuente el trabajador debe se le debe garantizar la salud en su trabajo y fuera de él y todos los habitantes nacionales de un país se les debe, el estado debe garantizar el alcance del sistema de salud también en el, en el principio de garantizar la seguridad social también contiene los aspectos especiales como es protección especial a las mujeres, a la maternidad y a aquellos trabajadores que sean menores de edad? Bien, gracias. El artículo 48 de la Constitución Política habla sobre el, la seguridad social. En el fascículo 8, cuando veamos en la octava sesión, vamos a profundizar en el tema de la seguridad social. Aquí debemos decir que ese artículo 48 de la Constitución Política eh, fue modificado mediante el Acto Legislativo 1 de 2005. ¿Sí? que hizo muy extenso el artículo e introdujo una serie de reformas que resultaron nocivas para los intereses de los trabajadores totalmente ¿sí? el artículo 48, en un principio la seguridad social ha sido vista como un, eh, un derecho un, pero también como un servicio público del Estado y no se le había querido dar el, el carácter en el inicio de derecho fundamental Hoy en día la Corte Constitucional ha dicho que es un derecho fundamental ¿sí? Y por lo tanto tiene unas protecciones especiales Sí, sí todo lo de seguridad social El siguiente grupo eso Cuando la prestación de servicios por el mínimo le toca pagar la seguridad social La seguridad social, sí Ah, eh, ¿Qué tema tiene usted? El principio de la capacitación, el adiestramiento y el descanso. Y en de la capacitación tenemos que tener la adquisición de conocimiento en busca de una actitud del trabajador eh, para realizar una labor distinta a la que normalmente realiza. El adiestramiento con la misma adquisición de conocimiento para ser trabajador, o sea, se el trabajador más apto en el desempeño de la labor que normalmente corresponde pues, que no ha realizado. Y el descanso necesario pues, para que el trabajador recupere las energías perdidas por el trabajo que Bien, gracias. Sí, esos son principios mínimos fundamentales que están ahí también. Y le corresponde al empleador capacitar al, al trabajador. ¿Sí? O sea, no puede decir, el, el empleador no puede decir, usted lleva aquí 10 años trabajando, lo voy a despedir porque usted no está capacitado para continuar en el cargo si durante ese tiempo el, el mismo empleador no ha capacitado a su trabajador. ¿Sí? Y el, el último principio, ¿cómo dice? Por favor. <risa> Bueno, el principio es protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador, me lo vean. Entonces, eh, en la parte A dice protección especial a la mujer y entonces hacemos hincapié eh, al principio número uno que describieron ya nuestros compañeros que habla acerca de la igualdad de derechos a los trabajadores y no a la discriminación. Entonces, el otro es el de, de a la maternidad, el cual se basa en que cuando la mujer eh, queda embarazada no puede ser... Eh, pues no la pueden despedir por, el... por, por ese hecho que también tiene derecho a su licencia de maternidad no. tiene derecho a su hora de lactancia y tiene derecho a los permisos que conlleva pues, en los lo sí y ya para terminar eh, trabajador menor de edad entonces como decía el profesor al principio eh, fundamentado pues en los principios internacionales en los, eh, los decretos eh, ¿cómo se llama? en las, los sí, acuerdos, sí, acuerdos sí. internacionales entonces, pues, un trabajador eh, no puede ser eh, menor de 15 años para iniciar pues, su el, actividad laboral? Sí, la cuestión de la explotación infantil. Cuando un, cuando un menor trabaja eh, como si fuera un adulto, ahí hay explotación infantil. Bien, muchas gracias. Entonces, esos son los principios mínimos fundamentales, ¿sí? Eh, todavía no terminamos. Eh, voy a hacer una serie de, de observaciones sobre los temas que faltan. Sujetos del derecho laboral ¿sí? El tema del acoso laboral le vamos a emplear un, un, una capita especial ¿sí? Más adelante lo vamos a desarrollar Sobre la ley 10.10 10 de 2006 Aquí vamos a, a señalar rápidamente ¿Cuáles son los sujetos del, del derecho laboral que intervienen? El empleador, el trabajador Pero hay otros, ¿cierto? Por ejemplo, el Ministerio del Trabajo Los inspectores del trabajo los sindicatos cabe resaltar aquí que el trabajador siempre debe ser un ser humano de carne y hueso necesariamente el empleador puede ser una persona natural o jurídica pero el trabajador siempre debe ser un ser de carne y hueso dice aquí una observación en la página 25 con frecuencia se utiliza indistintamente las expresiones empleador y patrono sin embargo, la expresión patrono debe ser reemplazada por la de empleador, puesto que en el ámbito internacional y nacional ha caído en desuso por ser anticuada, igualmente porque de manera expresa el artículo 107 de la ley 50 de 1990, establece que la denominación patrono utilizada en las disposiciones laborales se entiende reemplazada por el término empleador. De manera similar se debe suprimir el término obrero por el de trabajador. Y yo diría que es más correcto en derecho laboral hablar no del empleado, sino del trabajador. ¿sí? ¿Cómo se clasifican los trabajadores en Colombia? Ustedes tienen que distinguir entre lo que son los empleados públicos, los trabajadores oficiales, ¿sí? que son como la... La, la clasificación más, más importante entre empleados públicos y trabajadores oficiales. Si hacemos un paralelo, tanto los empleados públicos como los trabajadores oficiales laboran para el Estado. Sin embargo, los empleados públicos, por regla general, entran a laborar por, a, al Estado mediante carrera administrativa, en un nombramiento de un cargo que ha sido creado legalmente por la ley toma posesión del cargo por medio de juramento mientras que el trabajador oficial por regla general se vincula al estado mediante un contrato de trabajo tiene que firmar un contrato de trabajo eso tiene unas consecuencias el empleado público goza de alguna manera de mayor estabilidad que el trabajador oficial el empleado público eh, si tiene algún conflicto del trabajo, acude al juez administrativo, mientras que el trabajador oficial deberá acudir al juez del trabajo. Hay otra clasificación que aparece en la Constitución Política en el artículo 123. Perdón, tú ibas a decir algo. los trabajadores deben en esa deben acudir. Sí carrera pues acuden a los administrativos y los oficiales y los Sí, mira ahí hay que hacer una, una serie de observaciones hay otras categorías por ejemplo los empleados de libre nombramiento y remoción que son empleados públicos que no son de, ca de carrera administrativa y que son nombrados eh, para cargos de dirección, cierto y empleados de provisionalidad que no deberían existir, porque la ley obliga es que eh, lo que se quiere es que todos los empleados sean de carrera entonces hay que ver la manera como ese funcionario o ese trabajador es vinculado ¿sí? si, es, si es mediante un contrato por ejemplo de prestación de servicios ¿sí? que eso es lo que usualmente sucede porque el estado es uno de los mayores violadores de ese principio ¿sí? hay que decirlo eh, del contrato realidad porque el estado celebra contratos de prestación de servicios ¿sí? Eh, exactamente para, para que trabajadores desempeñen las funciones que deben desempeñar empleados públicos o trabajadores oficiales pero les da un trato diferente entonces en ese caso sí habría que acudir ante el juez eh, si estamos en un contrato de prestación de servicios ante el juez civil ¿sí? habría que ver cada caso, ¿cierto? en particular bien, el código sustantivo del trabajo que ustedes van a traer actualizados para la próxima sesión se divide en dos partes, una individual y otra colectiva y en la parte individual, pues se trata de, esa parte individual aplica a los trabajadores del sector particular Mientras que la parte colectiva aplica para todos los trabajadores en Colombia, tanto del sector público como del sector privado. Ese código, eh, el código sustantivo del trabajo regula las relaciones laborales que se dan aquí en Colombia. ¿Sí? Hay una serie de principios que están en el código. Uno de esos principios es el principio de aplicación territorial de la ley laboral colombiana, que está en el artículo 2 del código. ¿Sí? que establece que el presente código rige en todo el territorio de la república para todos sus habitantes sin consideración a su nacionalidad entonces el, las relaciones laborales que se celebren en Colombia para nacionales o para extranjeros se regirán bajo el código sustantivo del trabajo hay unas excepciones ¿sí? Por ejemplo, cuando el contrato se celebra en Colombia y se desarrolla en el exterior. O cuando se firma en el exterior pero se desarrolla aquí en Colombia. Esas excepciones están recogidas en el fascículo. No vamos ahorita por razones de tiempo a entrar a, a profundizar en ellas. Pero quiero que ustedes las revisen y las preparen. Vamos a evaluarlas en el parcial seguramente. ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las excepciones? Y en la próxima sesión, al inicio, hablamos de esas excepciones. Por ejemplo, las misiones diplomáticas. ¿Mm? Las misiones diplomáticas. Sí. ¿Qué ocurre, por ejemplo? Se desarrolla aquí en Colombia, pero en la, al interior de... Sí. Entonces, al interior de la misión diplomática, ¿qué ocurre? La regla es que se, se aplicará la ley, ¿sí? Pero también podrá aplicarse la ley colombiana ¿Sí? O sea, se da una elección para, para ver qué ley se, se aplica El principio de irrenunciabilidad que eh, dice que las normas de derecho laboral son normas de orden público Todas las normas de derecho laboral son de orden público Cuando estudiábamos en, en el curso de legislación comercial 1 Si las normas eran de orden público o privado recuerden ustedes que habíamos a veces decíamos esta norma es de derecho privado de orden privado y entonces es, es supletivo privado porque la ley solamente se presenta para llenar un vacío pero las normas laborales son imperativas son de orden público es decir no puede haber un acuerdo en contra de una norma laboral se cumple obligatoriamente el principio de no retroactividad que está en el artículo 16, en el numeral 1 que dice que las normas del trabajo por ser de orden público producen un efecto general inmediato por lo cual se aplican también a los contratos de trabajo que estén vigentes o en curso en el momento de que dichas normas empiecen a regir, pero no tiene efecto retroactivo ¿Sí? entonces sale una nueva ley en el momento en que se promulga tiene efectos del momento en que se promulga hacia adelante la excepción de ese principio es el principio de favorabilidad el principio de favorabilidad establece que cuando salga una nueva ley si esa ley es más favorable a los derechos del trabajador se aplica de manera retroactiva es decir, afecta a situaciones que se venían desarrollando hacia atrás Bien, digamos si saliera ahorita una ley que establece que el salario mínimo en Colombia eh, aumenta ¿Sí? se hace retroactivo a los contratos que se hayan celebrado con anterioridad y que tengan otro, otro nivel. Bueno, y el principio de prevalencia de la ley laboral, que está en el artículo 20, que establece que en conflictos de tipo laboral en el que se presenten choques entre las leyes del trabajo y otro tipo de normas, prevalecen las leyes laborales. ¿Sí? Obviamente que si el conflicto es con una norma constitucional, prevalecerá la constitucional. ¿Sí? ese es el contenido del primer fascículo que hemos agotado el día de hoy ¿Sí? muchas gracias